Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Eh, como ha dicho Chus, trabajo para, para ATOSAS, que es una asociación de organizaciones que crearon las fundaciones A Internacional y Pada y África para llevar a cabo un convenio AECI, que es el convenio SAGE, contribución a la salud alimentaria y gobernanza ambiental en Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. Nuestro ámbito de actuación se sitúa en las zonas transfronterizas rurales entre los tres países eh, tenemos cuatro áreas de intervención en la parte norte entre Gambia y Senegal y otras cuatro en la parte sur entre Guinea-Bissau y Senegal. Eh, todo eso se denomina la subregión natural de la Casa Mans, que pertenece, o sea, una de las características que tiene que pertenece a tres países y con características geográficas y étnicas comunes pero que también comparten pues, lo que es la problemática, ¿no? Y de... Bueno, lo voy a pasar aquí porque si no. Y dentro de su problemática, pues que tiene una problemática general que tiene altos índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo, que hay una distribución desigual de los factores de producción, insumos y recursos naturales, que conlleva a tener muchas dificultades que se acrecentan pues, con el grave impacto del cambio climático y competencia de los productos ligados a su alimentaria con productos que no están destinados a la alimentación. Eh, por ello, el convenio eh, está trabajando en tres áreas fundamentales en toda la región, en relación del territorio, salud alimentaria y medio ambiente. Dentro de nuestro componente de medio ambiente, pues uno de los problemas que habíamos, eh, que habíamos visto frecuente era la dificultad de acceso al combustible. Eh, en esta zona, el 95% de las necesidades energéticas domésticas proviene del aprovechamiento de leñas y madera de los bosques y por decir algún dato, pues el 92% de la leña que se recoge va exclusivamente a combustible de las casas. Entonces, para ello, una de las soluciones que se planteaban como estrategia era pues, trabajar en la mejora de los usos energéticos y de su eficiencia a través de la, del fomento de cocinas mejoradas. Queríamos conseguir tres objetivos, reducir el consumo de combustible, tanto a nivel comunitario como en las familias, eh, reducir el tiempo destinado, sobre todo a las mujeres, a conseguir dicho combustible y disminuir las enfermedades relacionadas con la combustión deficiente. Hay muchas enfermedades, pero sobre todo las más comunes y las que se puede ver es eh, a nivel físico en los ojos y en las quemaduras de los brazos de las mujeres. Y para ello, pues nosotros creemos que dentro del convenio hemos introducido tres innovaciones a lo que se refiere al, al modelo tradicional de llevar ese tipo de convenios que ha sido el proceso de introducción de las nuevas tecnologías locales de eficiencia energética, eh, poner en marcha una evaluación de impacto y la implicación de otros actores, como el convenio de colaboración que tenemos con el equipo de investigación del GOMMA. Eh, la primera innovación, innovaciones, eh, lo digo porque es una innovación, porque hemos tardado como un año en lo que nos hemos basado en la parte social, de apropiación eh, por parte de las mujeres de este tipo de tecnologías locales, ¿no? Entonces eh, lo que hemos hecho ha sido eh, seleccionar un tipo de comunidades piloto dentro de las áreas de, de actuación, eh, dentro de las comunidades piloto mujeres líderes que han estado sensibilizadas sobre la problemática que lleva medioambiental y de salud de la utilización de las cocinas tradicionales y, y, bueno, son las mujeres que luego han ido, han sido, están han estado presentes en talleres y en test culinarios porque son ellas las que van a decidir qué tipo de qué prototipo de, de, de cocina mejorada eh, se adapta mejor a sus necesidades diarias. En el mercado local hemos encontrado cinco prototipos de cocina mejorada. Eh, lo que se ha hecho ha sido distribuirlas con las mujeres líderes de cada una de las comunidades y ellas mismas han sido las que han testado todos los prototipos y han sido las que, las que han hecho una rotación con todas las mujeres de las comunidades para saber qué tipo de prototipo pues, se adecua más a, a las comunidades o a una familia en concreto. Entonces, nuestros técnicos de medio ambiente han hecho una recogida de información cada 10-15 días y, y bueno, y a los seis meses pues tenían ya pues una, una base de datos bastante amplia de qué tipo de, de cocina mejorada era mejor pues, para qué tipo de comunidad o para qué tipo de mujer. Entonces han visto qué prototipos funcionaban, cuáles no funcionaban, eh, cuáles eran los problemas que venían de los prototipos que no funcionaban y si se podía hacer alguna adaptación para, para que se pudiesen incorporar en las, en las comunidades. ¿no? Entonces después de esta primera evaluación pasaríamos a una segunda fase que, que ha sido trabajar con los productores locales, que todavía falta de trabajar con esos productores locales porque solo hay uno en la zona de Gambia, y bueno, se le ha, eh, ha dado la, los criterios de cómo querían ser los prototipos para las comunidades y se ha puesto a fabricar las cocinas mejoradas. Entonces, en una primera fase que ya hemos terminado, se han distribuido 3.000 cocinas mejoradas eh, al final del año pasado y este año queremos llegar a unas 15.000. Aquí os pongo un ejemplo de, la, de una de las fichas que tenemos de todos los prototipos de cocina mejorada eh, con las características de cada uno y luego esto sería, estaría anexionado a la información que todos los técnicos recogen de cada una de las comunidades. Otro, otra innovación que, que creemos importante es que hemos puesto en marcha una evaluación de impacto que saldrá para este año, a mediados de este año, y que la vamos a llevar a cabo durante dos años para realmente... Saber si ha habido un cambio significativo a nivel salud, tiempo y combustible eh, por, la, por la introducción de una tecnología local como es una cocina mejorada. Eh, también queremos que esta evaluación nos valga como una experiencia de aprendizaje para futuros proyectos en la zona y también, como no, pues para la toma de decisiones en la puesta en marcha de otras acciones eh, de eficiencia energética dentro del convenio. Metodológicamente lo que estamos haciendo es... Eh, eh, vamos a coger una de las comunidades de la primera fase que ya tiene la cocina mejora instalada y vamos a coger otra con las mismas características de la cuarta fase que intervendremos dentro de un año o dos. Entonces pues sería la recogida simultánea de los mismos datos para saber qué pasa. Y, y por último la implicación de dos agentes, eh, como el convenio que tenemos con, de colaboración con el grupo de investigación, el GOTMA, que actualmente, pues, eh, bueno, esto viene para no quedarnos solo en el mero hecho de la instalación de la cocina mejorada, sino que este tipo de tecnologías nos lleve a conocer mucho más allá y a saber pues, mucho más de estas tecnologías y cómo pueden funcionar fuera del ámbito solo del proyecto de la cooperación de poner la cocina. Entonces, bueno, actualmente están haciendo actividades de cuantificar la captación de CO2 derivada de la reducción de la deforestación y de las acciones de reforestación dentro del convenio Van a hacer un mapeo de las oportunidades de financiación eh, para poder apoyar a las actividades de convenio de una manera más eh, fuera de lo que es eh, las cofinanciaciones eh, de hoy en día y luego eh, hacer un análisis costa y beneficio de las acciones de eficiencia energética, pues también pues, para facilitar la estrategia de difusión de este tipo de tecnologías. Y bueno, en esta última diapositiva también quería un poco comentaros que no solo van a hacer las actividades eh, a nivel a nivel despacho, sino que ya han hecho un viaje de, de conocimiento de la zona y, y una de las actividades que han hecho ha sido pues la, la instalación de, eh, de medidores de emisiones pues realmente para analizar si realmente ha habido una mejora de la calidad del aire por la por utilización de la cocina mejorada versus cocina tradicional y todo esto ha acompañado de de unas sesiones de formación y capacitación, tanto a los técnicos de medio ambiente como a la gente de las comunidades para, pues para que se apropien más de, de esa tecnología y, y, bueno, y que colaboren dentro de este proceso. Como veis hay diferentes tipos de cocinas, entonces el tener una tipología para hacer este tipo de análisis es muy difícil, hay cocinas... Eh, dentro de la misma comunidad te puedes encontrar cocinas cerradas, con ventilación, que solo sean un chamizo. Hay gente que tiene la costumbre de cocinar fuera, dentro, eh, con, con dos cocinas, una para la ropa y otra para la salsa. Es decir, que la tipología es casi meramente imposible. de Entonces hay que estudiarlas una a una. Y ya está. Creo que has ido súper rápido, ¿no? <risa> Por <los diez> minutos. <risa> Gracias.